acá en vivo, eh, estamos viendo en vivo una propuesta de casamiento luego de la selección. Son de diario, dijiste que sí. Sí, obvio. ¿De dónde son? ¿Nombre de... Ah, Somos de Rawson. Eh, él es Juan, Juan Pablo, y Melina. Yo soy Melina. Bien, bueno. Hace mucho lo tenías planeado. Sí, al principio. Era, ¿Era al final del Mundial o sí salíamos campeones? Salíamos campeones, no, ya estaba ya planeado. Bien, bueno, hay que agradecerle entonces al vivo Sí, por supuesto, a Messi. Sí, ¿Y para cuándo? ¿Ya tienen fecha? No, todavía no. no. Ya que estamos, ¿hace cuánto que se conocen? 12 años. 12 años. Y él es nuestro ¿cómo se llama? Ian. Sí. ¿Por el mundial? ¿Ah? ¿Por el mundial? Sí. ¿Y tu mamá y tu papá se van a casar, eh? Sí, sí, ya lo sé, ya. Ah, sí, ¿Tu papá te había contado. No, mi mamá. Ah, está bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.